Okay, guys. Ah, okay. Nuevo vlog más, vlog that o naviblog como decía llamarle a esto. Ayer como ya es tradición fuimos al cine con el pipe y la su. Estando allá encontramos la mejor manera de gastar mil pesos. La mejor. Manera de gastar no, no, no. mil pesos. Sí. Eso Hay Ay, gente que gasta irte. mil pesos en tonteras, Además Pipe me contó su historia sobre el viejito pascuero. Como para, para mi mamá. Ah, ya. Pensé como que mi mamá quería que yo creyera, entonces yo creía, pero yo siempre supe que era mentira. Siempre supiste más, que vos. era mentira. Sí. Que tenía un compañero en el colegio super superó la Yo creo que en su casa no lo quería. Y fuimos a ver Estación Zombie. Oh, oh, oh, oh. Y esta es mi review. Salimos del cine a ver Estación Zombie. No sé qué decir. O sea, es buena, pero no. Entretenida, pero no. Que esto es una película donde es todo a la vez. Una película cuántica. Pues fuimos a comer porque nada te abre más el apetito que ver zombies comiendo humanos. Y cerramos el domingo con esta salida. La historia de Pipe me hizo pensar en las tradiciones Yo dejé creer en el Víctor Pascuero como alrededor de los 9 años Para mí no fue gran trauma en realidad enterarme de que esto no existía Fue como inútil eh, En ese sentido, creo que enseñar a los niños que la magia y los milagros existen a través del Víctor Pascuero No tiene tanta gracia porque nos enseña que los milagros... Y la magia es grandilocuente, es enorme, es rimbombante. Cuando en realidad la verdadera magia y el verdadero milagro son sumamente sencillos y sumamente modestos. Y pasa todos los días, si es que así lo queremos. Yo cuando tenga mis, mis cabros chicos... Voy a preferir sentarme con ella a ver Star Wars o leerle Harry Potter para que sueñen con un mundo de magia y enseñarles que los milagros lo hacemos posible nosotros y son sencillos, son cosas pequeñas. Y eso es lo bonito de las tradiciones, no se tienen que mantener tal cual. Eh, se pueden transformar, pueden evolucionar, incluso mágicamente podemos crear tradiciones nuevas. No. ¿Se podría grabar ahí tú durmiendo? No. ¿Se podría bajar los pantalones y correr así, por todo. Sí. ¿Me tenéis la media.